Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las es afines a ella. El día de hoy veremos la parte número 9 de Cinemática. En esta clase veremos movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles, sus aplicaciones, análisis del movimiento, fórmulas de movimiento parabólico y por último ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. Definamos el movimiento parabólico. Es el movimiento el cual describe un comportamiento de forma parabólica. Es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones sobre un plano. Entonces tenemos lo siguiente. Podemos ver que tenemos lo siguiente. Hay un movimiento en el cual hay un lanzamiento con una velocidad inicial, llega hasta un extremo y después cambia de sentido. Y este comportamiento genera una parábola, alcanzando una altura y recorriendo una distancia determinada. Este tipo de movimiento se conoce como movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Veamos sus aplicaciones. Podemos verlo en el lanzamiento de natación, en el cual se puede hacer un clavado, aquí hay un movimiento parabólico, vean esta curvatura, también lo podemos ver en el lanzamiento de un balón de básquetbol, el cual también toma un movimiento parabólico y por qué no podemos verlo en los saltos que hacen los motociclistas, en montaña. Veamos el análisis del movimiento parabólico. Tenemos, vamos a analizar qué pasa en el eje X y el eje Y. Miremos, para que exista movimiento parabólico debe ocurrir una velocidad, vamos a analizar qué pasa en Y. Inicialmente la velocidad en Y es muy grande, pero pasado un tiempo empieza a ir disminuyendo. Hasta un punto en que esa velocidad en Y se hace cero. Pero, ¿qué pasa? Esa velocidad en Y, como está disminuyendo, se nombra esto un movimiento uniformemente desacelerado. Empieza de forma acelerada, pero al pasar el tiempo se va desacelerando. Ahora, miremos qué pasa en el otro lado. Empieza a ir ganando velocidad poco a poco en Y. Aquí, en cambio, se genera una aceleración. Por tal razón, es un movimiento uniforme acelerado. Ahora, miremos qué pasa en el eje X. Es un movimiento uniforme. La velocidad siempre va a ser constante. Siempre va a ser la misma en el eje X. Entonces, como es constante... Es un movimiento uniforme. Quiere decir que ocurre una combinación de movimientos. Movimiento uniformemente desacelerado. Movimiento uniforme acelerado. Y por último, movimiento uniforme. De esta manera se puede analizar el movimiento parabólico. Vamos a ver las ecuaciones que lo rigen. Ahora, continuemos con las ecuaciones que rigen el movimiento parabólico. Tenemos Y+. más Velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de teta sobre 2g, x más v sub 0 al cuadrado por seno de 2 veces teta sobre g, tv, 2 veces, 2 veces velocidad inicial por seno de 2 veces teta sobre g, v sub x que sería la velocidad inicial en x, y v sub y que es la velocidad inicial en y. Veámoslas de una forma más definida, y más es altura máxima, g es gravedad, no olvidemos que la gravedad la vamos a tomar como 9,8 metros sobre segundos cuadrados. También tenemos TV es igual al tiempo de vuelo, X más es el alcance horizontal y V0 es la velocidad inicial. Y por último, no olvidemos velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Estas son parte de las ecuaciones que rigen el movimiento parabólico. También podemos ver las siguientes. Tenemos tangente de teta es igual a Vx sobre Vy, teta es igual a tangente a la menos 1 de Vx sobre Vy y V es igual a raíz de Vx cuadrado más Vy cuadrado, donde teta es el ángulo de inclinación y V es la componente de la dirección de la velocidad. Entonces, estas son otras ecuaciones para tener en cuenta. Ahora miremos lo siguiente, datos de interés. Si queremos analizar dónde se alcanza la mayor altura, el ángulo que debe tener para alcanzar esa altura es de 75 grados. Pero si quisiéramos hallar en vez de eso la máxima distancia a la cual yo puedo alcanzar, el ángulo es de 45 grados. Esta sería máxima altura y esta sería la máxima distancia. Esto se puede ver muy claramente en el juego Angry Bears, en el cual se utilizan lanzamientos de pájaros y se manejan ángulos de inclinación. Aprovecho de una vez para invitarte, si no te has suscrito a mi canal, que lo hagas y no olvides activar la campanita de notificaciones. Ahora veamos ejemplos de aplicación. Primero, se lanza una pelota con un ángulo de 55 grados respecto al suelo con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Calcular la altura máxima de la pelota y el alcance máximo. Entonces, tenemos la pelota y hace este lanzamiento. Quiere decir que tiene un movimiento parabólico. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Calcular. La distancia y la altura máxima, entonces me piden el Ymax y max y x max para ello. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones, pero no olvidemos que el ángulo es de 55 grados, es lanzada la pelota con un ángulo de 55. Entonces, y más va a ser igual. Tenemos la fórmula, vamos a ir reemplazando los valores. La velocidad inicial vale 30, entonces la reemplazamos acá. 30 metros sobre segundos cuadrados por seno de 2 veces 55 sobre 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Efectuamos estos cálculos, esto nos daría 900 metros cuadrados sobre segundo cuadrado y el cálculo del ángulo nos da 0,671 y 2 por 9,8 nos da 19,6. Multiplicamos lo de arriba, nos queda 30,8 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. No olvidemos que estas unidades nos dan porque estamos elevando al cuadrado. Y si aplicamos la regla de la oreja, se nos van a cancelar las unidades de segundos cuadrados con segundos cuadrados, quedándonos solamente la unidad en metros. O sea que la altura, haciendo la división, nos da 1,57 metros. Esta es la altura máxima con la cual se alcanza con la pelota. Ahora veamos la distancia de alcance horizontal o distancia máxima. Tenemos, x más es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces theta sobre g, reemplazamos, esto nos da, vamos para que nos miremos, 30 metros sobre segundo cuadrado por seno de 2 veces el ángulo de 55. No olvidemos la diferencia con el otro, el otro estaba elevado al cuadrado, este es 2 veces el ángulo. Calculamos esta multiplicación y le calculamos, la función seno esto nos da 900 por 0,939 dividido 9,8 efectuamos la multiplicación arriba y por último lo dividimos por lo que tenemos abajo esto nos da 86,29 metros esta sería la altura máxima vamos a ver un siguiente ejemplo ejemplo número 2 un futbolista dispara un balón hacia la portería con una velocidad de 35 metros sobre segundos y un ángulo de 38 grados. Calcular A, altura máxima, B, tiempo de vuelo y C, velocidades iniciales en X y en Y. Tenemos el futbolista, el cual hace un lanzamiento, entonces vamos a decir que aquí se encuentra la portería. Y nos piden hallar esta altura máxima y no olvidemos pues que el ángulo con el que lanza el balón es de 38 grados. Entonces nos piden Y más, tiempo de vuelo y velocidades en X iniciales y velocidad inicial en Y. Vamos a empezar entonces a encontrar cada una de estas variables. Entonces tenemos Y más, que es velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de teta sobre 2G, reemplazamos el valor, velocidad inicial es 35, lo elevamos al cuadrado, por seno al cuadrado de 38, sobre 2 por 9,8. Efectuamos la parte de arriba, nos da 464,32 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, sobre 19,6 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, efectuamos la división, y esto nos da 23,68 metros. Esa sería la altura máxima, que sería acá. Ahora, tiempo de vuelo. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces theta sobre g. Reemplazamos los valores, pero corrijamos acá. Acá no es velocidad inicial al cuadrado, es 2 veces la velocidad inicial. Este 2 no iría acá, sino a este ladito. Entonces, efectuamos la multiplicación por seno de 2 veces 38 y dividimos por la gravedad que es 9,8. Esto nos da 6,93 segundos. S... Sería el tiempo de vuelo. No olvidemos que este segundo cuadrado cancelaría uno acá. Y metro y con metro seguiría quedando solamente las unidades en segundos. Ahora, calculemos la velocidad inicial en X. Pues tenemos la velocidad inicial que es 35. Y la debemos multiplicar por coseno de 38. Esto da 27,58 metros sobre segundos. Hacemos lo mismo para la velocidad inicial en Y. Reemplazamos la velocidad y multiplicamos por el seno del ángulo. Esto nos da 21,54 metros sobre segundos. Tenemos la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Con esto concluimos el tema de movimiento parabólico. Si tienen alguna duda con demás temas de cinemática, los invito a